Ya no sé qué pasará con mi vida, pero va Solamente como hash, no ser compadre. Lo que ya no se da, muchas cosas por pensar Pregunta que cómo está, no lo quieren intentar Ya no sé si caigo mal o si lo tomara igual No me quiere ni mirar, me rechaza la FaceTime Yo llegaba a su high en tu ocasión sin avisar Un beso al comenzar, un beso al terminar Es que no me quiere Queda mucha letra para un fin de cuento Dijo que me vaya entonces lo lamento Dime cómo jodí todo lo que siento Me perdí en las drogas fue de un momento Traté de alejarme pero más te encuentro Traté de olvidarte pero más te pienso Ya no hay retroceso donde todo comenzó Dime qué pasó, dime quién erró Tú me dices que olvidaste pero sé que No la quiero ni olvidar. pelean oh, yeah, yeah, yeah. so, so, so. Elian Canete. Hey, MJ Music.